Menso, ¡Pero, pero! perro! necesito aquí pero... ¡Ah, no cayó! Acá hay dos! No, ¡Uy, por qué rematan! No solo parece tres! ¡No! ¡Qué asco! Una punta para el paso. Buena, buena, oh. buena, buena. Bien, ¡No, nah, bien. Fin, se sube el pero... bueno, tres! ¡Se ponen bueno, tres! O ¡Se No, tres! ¡Se no tres! No, fueron tres! ¡Se de la espalda, loco, Tienen una espada así. Aquí tengo uno. ¿De dónde puto, salió el tipo Los dos. ¿Qué pasaba esto? Cayó, cayó, cayó. ¿Tienen la espalda todavía? Asesinato pún. doble. Puta, la verdad que me molesté, culiado. No, marica, ven, son de ser No, lo dejé cuanta vida, perro. Tío, no, eso demora una no, eternidad en curar, hijo de puta. Nos llevaron apoyando, nos llevaron apoyando que hay afuera Hombre. Tienes uno con por ahí Ay, la de mierda está acá uy, No, se atrás, impresionante, ahí por ahí mira oh. Remata No bueno, los cuatro ya no, no me voy rematar Hielo para rematar a ese mano, reviente hielo para rematar a reviente Te piso uno arriba, piso sí, sí, sí, uno arriba hielo, reviente hielo Es puro Ay, Atrás, cielo, atrás No, mano, no atrás, Carlos si, me encontré mal ¿Atrás dónde? eh una mano no me jodas Retrocean fue <risa> uno que se vaya a la mierda No, <risa> es ah, que no se puede retroceder. No Oye, no es, y, ¿y la paro. lanzadera? Verga, loco No, te, o sea, te pon la lanzadera acá, no lo veo la única forma de salir ahí, perro Y acá no, vete, vete pa' y Vete pa' la mierda tú, porque estás... Si Vete a la mierda Ponla ahí rápido, que te llega a la mierda, nos fuimos, álzala esto Que hijo de puta Ah, me buqueé. Esa mierda <risa> ¿Qué? <risa> que puta Gracias, corazón corazón Gracias a Dios mierda Gracias a Dios, hermano. Que puta mierda curio pasó Cura mijo cura mijo cura mío A la mierda <risa> Pero esta mierda de Free Fire Bug, loco, en serio. Ay, mano, qué puta está. Pasando? pasó, loco? No mames. Pasa ay, no, ay, no, ay, no, hay una escuadra acá. No vengan. ¿Qué dice Jason? ¿Quién va a ir ¿Cómo? por allá, hombre? ¿Qué dice? No jodas, hijo de puta. Una Un escuadra en no la saga. es Carlos Delgado. Jason murió. Oh papi. A la mierda, mirá. Eso avanza es más player, lento, man. maricón. Bien, oh. bien. No, ahí. hay único que se aquí arriba. Esto es lanzadera, creo que el es ahí, el Pablo, yo como. Ya. Vamos a subir a cagar. Oh. Lleva atrás, gente, la espalda Lleva, lleva, lleva la espalda. Lleva quédense encubiertos, quédense cubiertos encubierto. Ya vamos a usar la lanzadera. Estoy quemando de todo. ¿no? Uy, no, me... esas bombas como me cagan, perro. Joder puta me hicieron mierda a las paredes y sí, cortura, la Derecha y cobertura, cortura, derecha y más cobertura más cortura la derecha. No, no, tenemos gente en todo Ábrete, abre abre derecha quién el es Fogato? Esa, esa, con esa bomba de mierda Empezamos con esa basuras de Hay tres a la izquierda y tres a la derecha loco. Y de izquierda tiene barre Mano que asco Estamos cagando con esto, loco Pero no. Yo no tengo nada aquí. entra los factores factory ¿Cuáles paredes Jason? Dieciséis Uff uh, tengo cinco pa Te suelto, te suelto y tres Ya te doy la vez más Vale, bueno, es suficiente pa está rullando a Carlos, maripón no, Acá hasta que le tiran paredes al y a Carlos <sa> No, me dieron todos a mí No, pero man, ¿y por qué? ¿Qué pasa con no, mi carne? No, me dieron No, me dieron Nos vemos Yo <ríe> <we>. <ríe> <la ríe> Si sí quieres me avisas que hay uno contigo, güey, no puta vemos, y Si we. no se me puso la pared, lo comentamos al frente uno! No. Mano, no sé cómo me dieron de Nada, claro, ¿no? Por solvársela, la fue de puta vida Me encanta que tienen gran A ti mucho, Ah, no, me jodas la vida, a mí, yo tengo dos acá Tú eres puta, loco Mano, ah, no me pueden. Me he dado oh. perro. No me dieron pija amigo. ¡Dale <risa> puta! ¡Era nada! ¿Quién es pepo? ¿Seguro? No, papi, mejor no pego, cabezo. Grana. Bueno. No, no pero me dieron de la derecha. No vale en verga, perro.